Tadeo García Salazar con nosotros, intendente de Goy Cruz, presidente de la UCR a nivel local. ¿Cómo va, Tadeo? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Ya había venido, por supuesto, pero hoy reinvitado a 7D. Y en otro rol, dejando la intendencia en la que ha estado casi ocho años y encabezando como jefe de campaña lo que va a ser la tarea de Cambio Mendoza. Fuerte. Antes de comenzar, déjame sumarme a, a la editorial que, que hicieron porque fue muy muy merecido digamos, los conceptos con Alejandro Bermejo, con quien teníamos una muy buena relación. Y la verdad que hoy la, la democracia en de Mendoza está de duelo, así que me sumo al mensaje uh -huh. de, del pésame público para su familia, sus seres queridos y toda la militancia de Maipú. Una persona muy querida, Alejandro, por, sí, por todo el arco político. Sí. Se hacía querer dentro y fuera de su partido uh -huh. y teníamos una excelente relación. Eh, ¿Por qué un dirigente puede hacerse creer hasta por los que teóricamente son adversarios? Por más que se diferencia hoy ante lo que ha pasado que es tan chiquita y hasta, y hasta tonta. Eh, puede ser por muchos motivos. Yo creo que uno de los principales es que Alejandro tenía una, una cualidad que no muchos políticos tienen que es el tema de la amistad cívica donde una persona puede tener siempre la actitud para con el diálogo a pesar del contexto, digamos, uh -huh. político. Y más allá de que le sea adverso o beneficioso a cada partido político sí. Y bueno, eh, sencillamente eso, me parece que tenía una cualidad de diálogo permanente Y, y era muy buena persona ¿Y, ¿Y abunda eso o se empieza a perder? Me parece que se empieza a perder, pero además, bueno También hay distintas etapas generacionales, claro. quizás dentro de cada partido Dentro de cada frente, y bueno, eso también hace que los diálogos Entre las generaciones cuesten más Etapas generacionales, ¿con cuántos años entró a ser intendente de Boycruz y con cuántos se va? Eh, y entré con 39 y tengo 47. O sea que hay una visión que cambia ahí también. Sí, seguro. ¿Y en qué, en qué nota esa modificación? ¿Es, se, ¿Se corre un poco el foco de la cámara? Eh, quizás uno con el tiempo también aprende, digamos, a... Yo creo que los principales problemas del, del Estado tienen que ver con, con, con la gestión del recurso humano por un lado, y obviamente después la buena gestión eficiente del recurso público. Pero uno aprende digamos a tener más, eh, más o menos tolerancia a algunos temas y me parece que la gestión municipal, en mi caso particular, me ayudó mucho a, a tener mejor trato, creo yo, con distintos problemas que se le presentan a uno todos los días. Hablando de desafíos, eh, eh, jefe de campaña de Cambia Mendoza, ante una elección que tiene dos elementos clave, uno que es que va Alfredo Cornejo ni más ni menos como el precandidato, uno de los precandidatos, bueno, el de ustedes. Y segundo, que para muchos es la más difícil elección de Cambio Mendoza, porque hay ocho años que tendrán lo bueno, pero también pueden tener lo malo, tienen un desgaste, hay un, un principio de desgaste que hasta se palpa en alguna gente. Y segundo, que aparece una fuerza política, que es el de marchismo, la unión mendocina, que parte el escenario en tres. Nunca les había tocado un escenario de tres. Y usted tiene el terrible desafío de encarar precisamente eso. ¿Lo piensa? ¿Lo ve más o menos así? Bueno, yo creo que la gente simplifica bastante, digamos, sus opciones al momento de ir a votar. Lo primero que tenemos que, que como resaltar me parece que estamos con un contexto político y económico, social, muy particular del país y obviamente de Mendoza y de cada ciudad, de mm. cada municipio. Y bueno, para cada... ...momento histórico, hace falta distintos tipos de liderazgo... ...y me parece que, que el liderazgo de Alfredo Cornejo... ...es el que hace falta en estos tiempos difíciles... ...que, que le toca vivir a Argentina y que le toca vivir a Mendoza... Y, ...y bueno, me parece que eso es lo que vamos a potenciar... ...y que estamos tratando de potenciar... ...es que mostrar que hay liderazgo... Uh -huh. ...y también que hay dentro de Cambio Mendoza... ...muchísima renovación... ...pasó en los siete municipios que adelantaron sus elecciones... ...con las candidaturas que se ofrecieron... ...desde el frente para las intendencias... En cambio a Mendoza, en todos los municipios, que pues entró entre dos y cuatro listas. Eso, eso creo que habla bien también de, de la posibilidad de renovación y de usar la PASO, la primaria, que es lo que vamos a, a vivir ahora el 11 de junio, como una herramienta realmente de, de, de preselección de candidatura. Y bueno, veremos qué opina la gente. Nosotros creemos que tenemos buenas candidaturas, tenemos listas donde se equilibra renovación con gente de, con mucha experiencia y bueno, me parece que, que la ciudadanía para este momento histórico eh, ve que se hace necesario tener liderazgo fuerte, liderazgo sólido y gente con experiencia probada de gestión que pueda llevar adelante una provincia, un municipio, Bien. cualquier cargo legislativo. Y eso me parece lo que tenemos que, que potenciar, ofrecer desde Cambio Mendoza. ¿Se quedó con ganas de ser gobernador? No, no. <risa> ¿No? Y en todo caso precandidato, pero no, no. Porque se habló muchísimo de su nombre. Sí, de hecho lo hablamos acá, creo también, uh -huh. también, en este programa. Pero no, no, no, no, para nada, para nada porque creo que hay momentos históricos, eh, eso lo digo con mucha convicción, donde hacen falta determinados tipos de liderazgo y Alfredo Cornejo era el que podría, en este contexto, de ofrecer las cualidades y las capacidades que hacen falta para gobernar Mendoza. Les escucho a la mesa que se ríen, así que calculo que es el momento para que ellos pregunten, no sé si por este mismo lado, no sé quién quiere arrancar de, de los chicos. Bueno, no, no sé si hubo una conversación, porque entendemos que en algún momento cuando se nombraban a los posibles precandidatos a gobernador, estaba muy fuerte el nombre de Olpeano Suárez el nombre de Daniel Orozco en su momento uh -huh. dentro de Cambio Mendoza y por sí. supuesto Tadeo García Salazar. ¿Cómo fue ese momento en el que Alfredo les comunicó que él iba a ser el candidato? Porque me imagino que ustedes a lo mejor esperaban algún tipo de explicación. Bueno, en realidad se hicieron una ronda de consultas y Alfredo fue hablando con cada uno y también bueno Rodolfo Suárez también fue eh, haciendo esas consultas y, y generando... Eh, los consensos necesarios para ver quién era la, la persona que reunía más consensos para, para sucederlo en el cargo uh -huh. en la postulación del cargo de gobernador y, y bueno en ese momento todos entendimos, o por lo menos yo hablo por mí, que, que la mejor opción era el peor. Uh -huh. ¿Y, ¿y dónde se ve Tadeo García Salazar el 11 de diciembre? digo porque se dice también eh, después de esas especulaciones que se abrieron después de que Cornejo dijo que quería ser o que aceptaba esta postulación para ser precandidato, que usted podría integrar su equipo de gobierno o también lo veían como posible candidato a diputado nacional. No, no, no no creo... Bueno, por lo menos yo descarto esa opción, la última opción que la, que del, dijiste, Congreso. la del Congreso. Eh, primero, que no, no veo en el largo plazo, sino hablamos de corto plazo. Creo que el objetivo y toda mi energía está puesta terminar una buena gestión municipal, de que podamos hacer una buena elección primaria y después en septiembre una buena elección general y bueno, después de septiembre veremos cuál es la mejor uh -huh. eh, digamos alternativa para acompañar a Cornejo donde haga falta, no, no o sea, tengo ni, a priori ningún tipo ni, ni aspiración personal ni de pretensiones de estar en ningún lugar, me parece que hay que ir quemando etapas y, y no adelantarse a los hechos y me parece que hay que tener bien, digamos, en claro ese proceso porque además la gente digamos, opta por ese proceso y, y, y es lo que corresponde legalmente tenemos un cronograma electoral que, que cumplir y después de septiembre veremos y veremos cuáles son las alternativas. Ahora, dice que no al Congreso como si ya supiera algo, o sea, es algo que ya está descartado. <risa> no, no todavía no, no se habla de eso eh... Pero No lo ve, no lo, no lo ve posible en su futuro para nada, y eso no es septiembre es junio Sí, es junio, es después de la elección primaria, uh -huh. eh, es con otra pregunta que ustedes hicieron recién, ver si Mendoza también y eh, gente de Juntos por el Cambio, del radicalismo, va a tener algún tipo de protagonismo, ya sea en la fórmula nacional o en el Congreso de la Nación. ¿Lo ve a Suárez en esa posible fórmula? Yo creo que tiene grandes posibilidades. ¿Ah, sí? Sí. Uh -huh. sí, sí ¿Qué, creo... le ha, que, ¿Qué le hace pensar? Y me hace pensar eso que, ustedes lo, lo dijeron un poco recién, que eh, radicales del interior con experiencia de gestión y que tengan muy buena imagen, hay pocos dirigentes, digamos, que, que califiquen uh -huh. para una fórmula y que además que puedan hacerse cargo de una vicegobernación. Yo claro. ha charlado vice, con el gobernador? vicepresidente. ¿Ha charlado con el gobernador? ¿Tiene ganas? Eh, no, no lo he charlado con él, uh -huh. pero yo supongo que llegaba el momento... Eh, Irá a definir, digamos, cuál es su rol en, e, en ese en el caso que esté el ofrecimiento pero claro. por eso digo, no hay que descartar o quemar etapas en el sentido, el cronograma electoral es toda la energía puesta en el 11 de junio que son las primarias, después viene la definición de listas uh -huh. nacionales sí. el 24 nosotros, para el... que ustedes sepan también en primicia, el 12 de junio el radicalismo tiene una convención uh -huh. nacional uh -huh. sí. ahí se va a determinar un poco cuál es la estrategia nacional a las 2 radical... de la tarde del radicalismo para integrar o no fórmulas mixtas, eso se va a votar en la convención, y eh, definir un programa de propuestas que se va a realizar una jornada este viernes y sábado en Córdoba, donde uh -huh. se van a charlar eh, distintos ejes programáticos que el radicalismo va a ofrecer para un gobierno nacional. Una vez que eso esté completado, digamos, esa etapa... Después del 12 de junio le contesto a ver qué, qué, qué sea, posibilidades reales tenemos de, de encarar y de complementar una fórmula nacional. Después del 12 de junio eh, se empieza a definir si Suárez eh, puede ser candidato o no de Ulrich sí, a, vice a vicepresidente. Seguro. ¿Es yeah. así? Después, ¿Se empieza a definir ahí? Sí, sí ese mismo día en... en y, el quizás el 12 de la mañana. Es en La Plata, ¿no? A las 2 de la tarde, sí, en La Plata. Es Fue convocado en, por Gastón en, Manes. En, en principio es en... en no, en Parque, en Parque Norte. Ah, en Parque ah, Norte. Bueno, y, y Gastón Manes es el, el presidente sí de la convención. Gastón Manes es el presidente de la convención. Tadeo, eh, voy a traer un razonamiento de Andrés Malamud, que, que ustedes también respetan bastante, por lo menos Cornejo, plantea, el fenómeno Milley tuvo que ver con que le está hablando en el lenguaje de la gente lo que la gente está hoy por hoy eh, interesada en escuchar las preocupaciones de la gente y los otros dos frentes están muy hablándole a su interna. ¿Cuánto de eso se da en Mendoza o se ha dado en estos últimos meses? Uh -huh. ¿Y qué les puede implicar como costo a ustedes? Yo creo que son cosas distintas, me parece que efectivamente yo comparto con malamut que, que el fenómeno Miley habla en el lenguaje de la gente, expresa el tributando. hartazgo de la gente en cuanto a que una sucesión de gobiernos no han solucionado el problema principal de este país, que es la situación económica. Esa situación económica lleva a que haya más gente bajo la línea de pobreza, lleva a que haya más desempleo, que haya crecido la indigencia y que haya crecido la precariedad laboral en el país. Como es la principal problemática que hoy en todas las encuestas eh, sale, ese desencanto es canalizado por gente que, que hace eslogans eh, o hace populismo de derecha y tiene la palabra fácil pero difícil la construcción de equipo de gobierno, de propuesta sensata y de sí, estructura a lo mejor de, a nivel y después nacional de gestión, de estructura claro. nacional prestada en todas las provincias y eso lo vemos en todos los resultados provinciales que han tenido elecciones adelantadas, todos los que han sido candidatos en mi ley. Han salido terceros, cuartos o hasta quinto claro. en algunas provincias argentinas. Entonces, ¿Y acá quién les podría prestar esa estructura en Mendoza? No, acá evidentemente eh, hay ya un camino que está empezando a funcionar, eh, que esa, eh, esa estructura está con la Unión Mendocina, sí. digamos, por lo menos uh -huh. los dos partidos que tienen sello o personería provincial. Uh -huh. Están, están adentro con la de ese espacio. Sí, pero él no ha, no ha ungido ni ha reconocido a ningún candidato pero real. yo creo que esa es su estrategia nacional, no, no comprometerse con ningún proyecto provincial porque sabe que pierden todas las provincias. Es solo su buena imagen y la de canalizar, esto que bien decía Malamut, de canalizar ese hartazgo, esa decepción que hay en buena parte de la población a través de un discurso con palabras fáciles, digamos, pero que bueno suenan atractivos para mucha gente. Pero cuando uno ve las propuestas, hoy, estos días, hoy, ayer, circularon también, bueno, algunas de las propuestas programáticas, uh -huh. y vemos que hay cosas que, que se van de, van de los pelos hasta con la legalización de, de, de, de cuestiones que están prohibidas en las leyes argentinas. Eso, Entonces... quiero saber, eh, lo que está diciendo Tadeo es que entre ayer y hoy surgió la plataforma de gobierno que podría tener un ley presidente. Dolarización, un sistema de vouchers eh, para la educación... Eh, una, un recorte en términos de, de salud pública ¿Qué fue de eso que evidentemente leyó? Porque lo está trayendo usted Lo que más le llamó la atención y dijo Esto es imposible de aplicar No, bueno, muchas cosas Pero le, legalizar la aportación de armas Me parece que es eh, retroceder a una discusión De la cual Argentina eh, estaba afuera Tenemos problemas obviamente de delincuencia Y problemas que tienen que ver con... con con las armas ilegales, pero ya legalizar la aportación de armas sería eh, lejos de un efecto posible o supuesto de, de bajar los índices de delincuencia, sería subirlo y subir, subir la cantidad de delitos del país eh, no, no, digamos, una tendencia mundial que no ha pasado en ningún lugar del mundo que legalizando la aportación de armas a toda la población inmediatamente baje el delito, eso no existe claro. en ningún lado del mundo entonces todos los países están eh, inclusive los más avanzados como Estados Unidos que han tenido y tienen muchos estados con, con distintas le legalización de la libre portación de armas, están muchos estados retrocediendo o poniéndole más barreras, más uh -huh. límites de ingreso porque bueno, las noticias están todos los días sí, hay, hay en los diarios donde vemos que, que hay todos los días asesinos tiroteos en, en distintos lugares por gente que eh, por falta de facultades mentales o lo que sea eh, usa las armas para masacrar a la población, entonces Parece que entrar en esa discusión, cuando todavía no hemos resuelto cómo vamos a salir <risa> o cómo vamos a estabilizar la economía del país, y la dolarización tampoco es explicada. O sea, acá nosotros hemos tenido muchísimos economistas bueno, que han un libro, libro Tiene un libro entero sobre dolarización, no bueno, sé si no es pero no, no explica en el contexto actual. Eh, todos los economistas que han venido a Mendoza de relieve nacional han explicado una y otra vez por qué hoy es imposible en el contexto nacional una dolarización. Al menos que querramos un dólar a cinco mil pesos. Uh -huh. Y eso no es posible. Entonces, bueno. Básicamente me parece que son todas propuestas que son muchos eslogans, fácil de decir, que suenan bien al oído de mucha gente, pero, pero cuando empieza la explicación o la bajada práctica de cómo se implementa eso, primero vemos que ningún beneficio para las clases populares o las clases que hoy la, que están peor pasando... Él dice que redundaría en beneficio para esas clases. Bueno, pero eh, porque bajaría a, a, el a cancelar por... la educación o la salud, me parece que lejos claro, pues, de sí. solucionarle a mucha gente que hoy está bajo la línea de pobreza, le le generaría más problema a la sociedad más que solución. Recién Eve preguntaba este, sobre la posibilidad de alguna encuesta en el sur de, de la provincia, más allá de medirla o no a ella y si tracciona votos en el sur. ¿Con qué encuestas te, eh, cuentan hoy? No, Cambia Mendoza hace encuestas periódicamente, no trabajamos con uno sino con dos o tres empresas o consultoras que hacen encuestas. Uh -huh cada dos o tres meses medimos distintas situaciones eh, o escenarios electorales pero no son en, bajo ningún caso determinantes de, de, de cuál va a ser es una foto digamos que nos ayuda a tomar decisiones sí. y ver cuáles son los principales problemas de la población y cuáles son los posicionamientos de las fuerzas políticas en distintos momentos pero insisto, es una foto de un momento determinado, tenemos encuestas de la semana pasada que hablan de un buen desempeño de, de nuestro frente a nivel provincial, pero ninguna elección está ganada hasta el día de la hasta elección. que está ganada. Y en ese escenario, eh, comparte con lo que decía recién Eve Casado, que ella ve como segundo, quizás si, si, si se ven ganadores, digo como segundo al frente elegí o ve como segundo posiblemente a la Unión Mendocina. Hoy está muy peleado quién va a ser segundo y tercero en Mendoza. Te diría que está dentro del margen de error. Va a haber dos o tres puntos de diferencia entre la segunda y tercera fuerza. Dos o tres puntos. Y la última porque hay que cerrar. ¿Quién queda segundo, como le preguntábamos a Ebe? ¿La unión mendocina o el peronismo? Yo eh, le voy a decir lo que yo quiero. Yo prefiero que quede el peronismo porque... Eh, sabemos con quién dialogar y sabemos cuál es su línea, digamos, de, de trabajo en la legislatura, en los consejos deliberantes. Eh, en cambio, en Unión Mendocina vemos que hay un, un rejunte de, de gente de distintas procedencias: kirchneristas, ex peronistas, ex partido verde y, bueno, y, y mucha otra gente más. Y que la verdad que no, no, no nos imaginamos la, la coordinación o el diálogo político de una fuerza que no creemos que, que, que sea digamos, de, de mucha claridad su plataforma, o su propuesta sí. electoral. Entonces, aspiracionalmente, ojalá eh, podamos dialogar con el peronismo. Tavio García Salazar, muchísimas gracias por haber venido gracias. esta noche de séptimo día. El presidente de la UCR a nivel local eh, se está despidiendo como intendente de Goy Cruz. Igual le quedan, por supuesto, algunos meses más en ese rol. Nosotros también nos estamos despidiendo. Hoy ha sido un programa típico en toda, en toda su forma, pero agradecidos, como siempre, como todos los miércoles, todo este equipo de que estés del otro lado. Y te esperamos la semana que viene. Por supuesto, quédate en el 7. Que tengan todos muy, pero muy buenas noches. Gracias.